Uh. Bueno, buenos días a todos. La, hace, eh, como director de la estación de la Universidad, como no se llamado a los llamados, el de la y les deseo un buen curso. Eh, la verdad que celebro este curso y la iniciativa del de de, de, de, de, de, de, de, de presidente de la Universidad, porque el tiempo recupera la historia de la Universidad. Momento, vamos a para que otras personas que les interesa el tema puedan escuchar. Eh, bueno, ojalá que, que esta sea es idea que se pueda repetir y convocar también a otras personas que, que sabemos que trabajan en el tema. Lo, lo interesante es que a raíz de los mails escribió mucha gente que está teniendo experiencia interesantes en Putilla. Y bueno, es imposible convocarlo a todos y que también que hay gente Thank you. bajo cubierta. Y entre los cultivos importantes, está frutilla, no tanto en superficie, pues son unas ciento y pico hectáreas, pero si sí en el peso específico. La frutilla de Mar del Plata abastece en parte, a la, en lo que es el verano, a, a gran parte del país, junto con el, los aportes sobre toda la zona de sintomáticos de Buenos Aires de Primavera. Un eh, poco pues hacemos? Yo dentro de lo que es frutilla estoy junto con María del Huerto y trabajando en el tema de el proyecto integrado del proyecto integrado de frutillas Aparte de lo que es el reemplazo de bromura de etilo y otros temas más. Eh, bueno, vamos arrancamos con esta. Una cosa Dale. Bueno, arrancamos, la... fíjese la placa que dice Enrique Albert Kreuz y Daniel Kirchhoff, ¿no? Le no era meter apellidos complicados, sino muchas de lo que pueden puede presentar ahora algunas de las placas se las pedí o como, como quieran llamarlo, amigablemente Daniel porque muchas de las pautas generales, que era el tema de fertilidad y todo los lo manejó también bastante Daniel, el puerto va a ser placas por ahí, ahí todo eh, cuando yo pone de charlas de un tema específico, es la típica charla, uno presenta y al final pregunta, si sí, si, sí, dudas, aclaraciones Cuando uno habla de pautas y manejo general, que es lo que me pidieron dar ahora eh, Para no ser una cosa muy volada, me gustaría sinceramente que aporten durante la charla eh, No es bueno, va a ser la pregunta aclaratoria, no aportes Hay gente que sabe acá de muchísimo, acá ni hablar, María del Huerto, que... Nació en un cajón de frutilla en Colombia, se puede decir. Eh, sí. ¿no? Bueno, en, en, perdón, en Esperanza, en Esperanza, en la lindísima ciudad. José Luis Berra sabe de frutilla muchísimo, recorre el país viendo frutilla y trabaja en uno de los principales viveros del país. Así que bueno, hay gente muy preparada y ahora fuera pues, de broma, me gustaría que aporten, que cada cosa no es una interrupción, va a ser una, un aporte. Mirá ese tema, yo lo veo así, o en realidad, Hagámoslo un poco entre todos, porque en una charla que yo presento resultados de una experiencia El resultado es ese, te gusta, bien, opinas, pero acá estamos hablando entre todos de pauta Me gustaría, hagámoslo entre todos, ¿vale? Bueno, el cultivo de frutilla, a nivel mundial, unas 8 millones de toneladas El 70% del total del consumo de berries lo encarna la, la frutilla y en Mar del Plata estamos hablando de unas 50.000 toneladas, un producto importante dentro de lo que es Argentina. Parte de esa producción se exporta. Eh, la superficie plantada en el país va variando, 1.300, 1.700, depende de los años. Las principales superficies plantadas se encuentran, no en orden de importancia, sino en orden así que se sí me sí ocurrió, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires. Y en esta última está el centro óptico de Mar del Plata, Miramar y, por supuesto, el cordón orgícola de Gran Buenos Aires, ¿no? desde Varela hasta la zona de Pilar. En eh, cuanto a importancia, no quiero tenerme aspectos morfológicos, de eso lo pueden encontrar en cualquier lugar. Pero me gustaría que vean una cosa, nada más. es una cosa, nada más. Acostumbrado al cultivo de tomate, donde explora un metro y medio la, la raíz, donde tenemos hasta tres metros de planta arriba, con Ramón bajando, estamos hablando de una planta chica. Primero, una planta que tiene de raíz efectiva 20-30 centímetros y una parte aérea también bastante limitada, chica. ¿Qué quiero decir con esto? No me voy a detener si el estorón, si el tallo, si la flor, sepa, respeta. La planta de frutilla tiene, entre otras cosas, una menor capacidad de manejar las macanas que hagamos. El tomate lo no derra con algún fertilizante y en un metro y medio explora. Y dice, mira, lo que me hizo el loco este, lo que no me dio lo busco por abajo. Y la parte de él también, tremendo follaje de casi dos metros y pico, lo que no me lo dio lo me lo arrojo con la fotosíntesis. La frutilla acusa recibo de lo bueno que hagamos y de lo malo que hagamos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no es una planta que pueda amortiguar, como otras plantas más grandes y por otras características, nuestros errores, pero sí a la vez acusa recibo de las cosas buenas que hagamos. Por lo tanto es una planta, no sé qué opinas muerto, en las cuales se lucen los buenos técnicos y los buenos productores y fracasan los productores que no les prestan atención y los técnicos no están preparados. He visto fracasar, tampoco le tengan miedo al cultivo, pero sí la atención necesaria. Es He visto fracasar. Como siempre digo en las charlas, señores tomateros de 200 toneladas de tomate en invernáculo en Mar del Plata, que dijeron como otra cosa con la frutilla y regresaron. Pensaron y se atendía como quien dice, bueno, probamos esta bandeja de berenjena rallada, a ver cómo anda. Bueno, sí, la hago igual que la berenjena negra, que la blanca, que la rebusco Veré cómo la comercializo, pero mal que mal el cultivo es lo mismo. En frutilla, los buenos técnicos se lucen, los buenos productores se lucen, los malos técnicos y los malos productores no van a sacar buenos rendimientos y eso se acusa en el rendimiento en Mar del Plata hay desde 600 gramos por planta y menos hasta más de 2 kilos por planta por campaña ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre 500 gramos y casi 2 kilos y medio y lotes de hasta casi 3 kilos? hacer una sumatoria de hacer las cosas bien o una sumatoria de hacer las cosas mal es raro que una sola práctica defina pero la sumatoria de cosas bien hechas va a redundar en un kilo en un kilo ochocientos, dos kilos por planta, pléptimo, o terminar en 500 gramos que por ahí es el rendimiento de indiferencia, lo que no, lo a sí. otra cosa importante bueno, como les diría, no se hablar de plantas, de estolones, nada, ustedes saben cómo son de los follajes como es la hoja otra cosa importante, no estamos hablando del fruto, sino de la inflorescencia, como un girasol es una, una gran base con un montón de frutos, y eso hace que la manejemos distinta cada uno de estos puntitos son frutos pequeños, pequeños y eso hace que tengamos que tener un manejo similar, bueno, como si fuera una higuera o un girasol. Eh, acá está la flor. Bueno, distintos tipos de frutos, cómo se va dando la natación. Y otro elemento importante de la frutilla es que es como manejar, por hablando así mal y pronto, un pequeño arbolito en bonsai. Tiene a diferencia de, las de otras plantas, un lo que llama una corona que puede llegar a ser como una especie de batería o reservorio de, de nutrientes en algún momento, pero es, es distinto manejar una planta herbácea común de manejar una planta con una corona que nos va a dar todo un, un manejo de diferenciación, por lo tanto no es para asustarse, pero sí es para encarar distinto, distinto el cultivo que como quien encara no sé el cultivo de, de cali que ahora está de moda, hablamos de Juan pablo, o, o el grosco y lo que sea, bueno es para encararlo con otro tipo de plantaciones. A grandes rasgos el, el proceso productivo empieza el vivero, plantas madres importadas que se reproducen, se va, a, se va armando el vivero, se cosechan las plantas y pueden venir a, a nuestra zona en dos formas: la, la planta fresca que viene con algún acondicionamiento frío y el acondicionamiento lavado directamente para que la plantemos, o la planta frío que se cosecha más adelante y va a acabar son los dos tipos de plantines que podemos llegar a manejar una vez que lo plantamos ese plantín, ese plantín va a desarrollar va a fructificar lo vamos a comercializar y si todo va bien, la vamos a vender y a hacer alguna cosa para eso, salimos ¿Tendí que le agua o mate? Agua, pero no está, pero acabo de tomar mate todo el viaje más tarde, como veas que yo? no vea nada si, ¿sí? agua a grandes rasgos en el país hay dos zonas productivas la zona norte, que están Tucumán, Santa Fe, corriente, Jujuy, con una superficie importante de plantada. Y la zona sur o centro sur, en la cual estamos más la plata, Neuquén, y Buenos Aires norte, que llamamos así el cinturón hortícola, del cinturón de Gran Buenos Aires. En total, una, como dije, 1.500, 1.300, 1.700 hectáreas de producción. Y ustedes, esta curva la, la conocen bastante, o, o la conocen o la padecen. Ahí Donde se juntan las zonas productivas. La zona norte produce más que nada, es una producción eh, que arranca o bueno, Una producción eh, otoño-primaveral, se puede decir. Empieza en mayo-junio, termina en noviembre-diciembre, donde el pico de producción se en los meses entre julio y octubre. Y la zona nuestra, la zona centro-sur, al revés, empieza en septiembre en la zona de Norte de Aires y termina ya por mayo donde el grueso de la producción se da en primavera y algo en febrero-marzo sobre todo en Mar del Plata eso hace que cuando la zona norte esté todavía produciendo y la zona sur empieza a producir hay mucha producción en el mercado, mucha oferta por lo tanto el precio es generalmente es suficiente y el objetivo de todos es entrar a esta zona, pero no es tan fácil la primicia que buscan todos los productores de la zona centro-norte, buscar primicia para entrar acá, que es donde vale. Y nosotros, bueno, lo que queremos sería buscar tardicio pero bueno, se hace muy Los tipos de cultivares, día corto, como ustedes bien lo conocen, los que se usan en el norte, si bien también se usan plantines de día neutro, de, de, de sí. Son los de producción invierno primaverano, todo invierno primaverano. Y los de día neutro con floraciones que no, no dependen tanto de lo que es eh, la duración del día solar como el tema de temperatura, silencio y fluido, y, y los tipos de plantines el fresco, como hablamos hoy, se cosecha a partir de marzo en los plantines del sur, en los vivieros del sur, y a partir de marzo, para adelante hasta mayo, se entregan a, a las zonas productivas. Y el plantín frío, que se cosecha en invierno, se guardan en cámara y se envían para ser plantados en las zonas productoras entre febrero y abril a grandes rasgos el cultivo de frutilla eh, se basa en la bueno, preparación del suelo incorporación o no de enmiendas fertilización de base armado de camas, colocación de cinta desecreción de suelo, plantación fertilización, tratamientos y cosecha y es un poco lo que hablamos si estos 10 pasos cada uno de estos va a influir en más o menor grado en el rendimiento final, la productividad final. Algunos definen o, o, o influye mucho, por ejemplo la preparación de suelo, una buena plantación, después me va a costar volantear o torcer lo que es la una plantación mal hecha me va a costar después acomodar el cultivo. En otros, bueno la fertilización se puede llegar acomodando todo. ¿Cómo va a estar el Contar, contar, contar. no, final, sí. me gustaría, dale, dale Podríamos también la calidad, de plantín, la calidad del plantín La básico, perfecto no tenemos... Tal cual Bien, bien Sí La desinfección de suelo Después la vamos a ver un poco, pero ¿Cuál es tu pregunta concreta? Mira, ahora después vamos a ver el tema. Hay años en que desinfectar un suelo con bromuro, acá es menos usa, por también agrocelone o metan sodio, hay años en que es importante. Y lo ves en el... En el hay años en que no, tiene, no tuvo sentido. Ahora vamos a ver fotos de eso. Hay años en que sí, es suerte que, que, que pagué la cantidad enorme de plata que significa hoy desinfectar un suelo. Y hay años que sí, para que lo hice, por favor. Estamos hablando de Mar de Plata, donde puede elegir todavía lotes eh, sin antecedentes de eh, cultivos hortícolas importantes que, que comp compartan ciertas enfermedades. En otras zonas como Coronda, que es donde viene frutilla sobre frutilla, por ahí el aspecto de las infecciones es más importante. Pero bueno, hay otros tratamientos agrocelona, metan sodio, metan amonio, se usa mucho en Coronda. La calidad del plantín, como bien marcaba Huerto, puede ser un elemento importante a tener en cuenta. Los requerimientos de suelo de la frutilla eh, requieren suelos profundos de textura media, lo que no soporta mucho son si suelos pesados, suelos no sanidadizos, textura franco, franco arenoso, suelos bien drenados, como hablaba recién, la salinidad lo afecta mucho, que es uno de los cultivos que más se ve afectados por, por salinidad y uno puede hacer algo con la salinidad del suelo, pero es importante también evaluar la salinidad del agua porque si una, una agua que tiende a un 17 por centímetro le agregamos, lo, le vamos a aportar con los fertilizantes si bien es puntual, pero bueno, la, la servida que vamos a crear en el bulbo donde la planta se va a alimentar puede ser alta y la frutilla a partir de, de uno y pico ya entra a bajar el rubrión así que considerar la frutilla como un cultivo sensible a la servida el contenido de materia orgánica, dos y pico le le hace bien, En Marcela estamos trabajando suelos con 4, de 4 a 6% de materia orgánica y los peaches, bueno, como siempre, los es para manejar nuevo el trabajo la elección del terreno hablábamos hoy, la disponibilidad de agua en calidad y cantidad análisis de suelo y agua antes de decir los pasos y posteriores a seguir cuando pueda ir a la oficina, gente si quiero hacer frutilla en dolores plena depresión del salado aguas salobres, suelos pesados, y bueno, para otro cultivo se, se complica la, hacer un cultivo sensible a, a suelos pesados y a, a salinidad en condiciones como la de Dolores, por ejemplo, Maipú al margen de cercanías de los mercados y ciudad del predio, y hablando, recién lo que hablamos, la, la, la, tratar de buscar en Mar del Plata lo que hacen los productores muy grandes es la posibilidad de rotar de hecho el productor más grande que tiene unas 70 hectáreas de costilla va rotando en la medida posible no volver al mismo lote en 3-4 años. Si él pudiera hacerlo en mayor tiempo mejor. Pero por lo menos no volver al mismo lote. Ahora siempre eso. El tipo de grados de malezas puede influir, pero sobre todo el tipo, porque con desinfecciones de suelo bien hechas, el tema de maleza se, se elimina o se corta. No es el elemento más importante, si bien en, en otras zonas puede ser de, de peso. La maleza como una mayor labor de, de entrada, de desmalezar y todo ¿Qué más? bueno hay este es un, un caso Por ejemplo, en la plata no se da tanto No es problema, no problema Sí, sí De H para la suspira, ¿cuál está la necesidad? El cerrado es el espacio de Sí, de neutro abajo como, como final. Aparte de lo que es la conveniencia de la planta, el tema de disponibilidad de otros nutrientes en eh, el sector. Fíjense en algunos casos, de lo que hablamos recién. Esta es una foto de Mar del Plata, fíjese el estado de las plantas cerca de la zona encharcada. fíjese el desarrollo acá y el desarrollo de estas. Obviamente, en, en, el, en el sector encharcado, lo que va a haber fue mayor presión de enfermedades históricas en ese lugar del complejo de Antenos, todo Topfitium. Por lo tanto, evitar bajos, después lo vamos a ver cuando hablemos más al, al mediodía o a la tarde del tema de, de lo que es la zona de Mar del Plata. Evitar suelos con echacamiento, evitar suelos con negadizos. No les pasa en Coronda, me imagino que suelos más arenosos, pero cuando el suelo se torna más pesado y puede haber problemas de suelo negadizo, evitar este tipo de bajos inundables. Acá no solo se complica la cosecha, andar con el carrito, caminando se complica, sino van a tener muchos más problemas del complejo anterior, no, como dije, el corto y este se va a ir desparramando hacia el resto del local. La preparación del suelo, incorporar enmienda orgánica. Si hablamos que a la frutilla le vienen bien suelos sueltos, una forma es elegir un suelo de por sí suelto, y otra es, entre comillas, darle cierta soltura. El Mar del Plata es una práctica frecuente y hasta interesante antes de plantar, hacer una avena, una moa, algo que le vaya a dar soltura a ese suelo Esa avena, esa moa, la dejamos crecer, la cortaficamos y la enterramos. Es una forma de darle soltura al lomo Y cuanto más pesado el suelo, imagino las por ahí de... de Varela, que son los suelos más pesados Más importante si el problema de esa práctica de hacer una, una, una, una enmienda verde una vez me acuerdo, a Sembo que había hecho de sobrar semillas de perejil, eso perejil, y después lo empezaba a incorporar, ¿verdad? No perejil? Porque le había sobrado semillas, eso perejil, lo dejó crecer así, lo iba a incorporar para un nuevo, nuevo, nuevo. pero fue el año que valía un montón, valía 60 pagos la jaula, y lo incorporó todo... todos... Y más lista con el perejil que con la tortilla. No incorporo esto, pero... Creo que se sí, incorporamos pista... Fue ese año que se No, mucha verdura en el norte, se pone... Así que bueno, traten de hacer pejín para no se hagan alguna moa, una vena, según la época de plantación. Pero es importante incorporar la orgánica y le va a dar soltura a ese lomo. En Marra Plata, si tiene más peso, pues ese lomo lo va a hacer durar dos años. Los fertilizantes de base, la, la primera, obviamente, a ser de nutrientes, las primeras fases. En Mar del Plata está bastante de, de acuerdo al resultado del análisis de preplantación. Puede ser una recomendación del técnico el de aplicar yeso para, el, para tratar de, de sacar el sodio del, del perfil de, del lomo o, o eh, azufre, bueno, pero eso lo, lo define el análisis de suelo. ¿Pero a ser el... No, te este ves monogómetro, parece todo. En, la, lo que uno. No sé si me ha hecho una pregunta por mail del tema fertilidad en frutillas, hasta acá, ¿no? Le respondí el otro día a una pregunta de fertilidad de frutilla, por mail, no viva. ¿Vos viste? No? ¿No? Bueno. Dijo que Yo acostumbro a manejar lotes comerciales cuando, cuando era asesor privado, con tres análisis de suelo. Uno, preplantación. O sea, que es un poco lo que hablamos acá. La fertilización de base. ¿Qué le van a necesitar la planta en los primeros estadios antes de plantar algún análisis? Y ese fertilizante lo aporto en la. No. Algún toque le puedo dar por goteo, pero la planta por goteo, todavía el plantín recién puesto tiene poca capacidad radicular, lo que absorba por goteo va a ser relativo en los primeros estadios, así que lo que es fertilización de base, el primer análisis de suelo que hago lo hago antes de plantar y lo aporto cuando estoy mando El segundo análisis de suelo lo hago antes de producción. O sea, Mar del Plata la producción arranca en octubre. Arranca en septiembre y día haría en agosto, y ahí veo cómo voy a encarar mi producción, o sea, uno antes de plantar y el otro antes de empezar a producir. Con esos dos análisis sé cómo, qué le tengo que dar a la planta para desarrollarse y qué le tengo que dar a la planta para producir. Y el otro análisis lo hago en Mar del Plata, que el ciclo dura seis meses, lo hago en diciendo sea, Veo cómo voy a encarar la segunda parte de la campaña productiva. Yo sé que en primavera tengo una realidad de suelos y por el tema de mineralización, con el calor, en diciembre la planta entra a virar y bueno, yo con tres análisis del suelo manejo la, la, la producción. Obviamente si tiene extractores de solución, si tiene la posibilidad de hacer análisis de pecíolo, van a afinar mucho más la cosa. Pero al menos con tres análisis del suelo, antes de plantar y antes de producir y en la producción, pueden rumbear bastante lo que es la, la fertilidad de no sé supone cómo acostumbran a manejar en Coronda el tema de la actividad. Tal okay. Tal cual. Tal cual. No capacidad de de Tal cual. Allá está a dos profundidades, plata con solo franco arcillosos es mucho más tranquilo, franco, es mucho más entre comillas tranquilo esa vorágine de, de, de, de ir evaluando de de la ferraria con un análisis de pescadores, es lo que está pasando en el momento pero bueno, con dos tres análisis al menos se puede manejar una producción y lograr, y, y con este manejo lograr rendimientos deductivos por planta si no, bueno, bueno, sí, bueno ya ¿se manejaste en laboratorios para hacer análisis insensión? en manuflaste en ya hacen la de Sí, sí. y de hecho hay un ingeniero, un ingeniero Manso, y amigo, que el, hace años viene trabajando en su oficio. Sí, de esta dicho para muchas que trabajaron. Sí. Ya que volví sí. a tocar el tema de 2 dos kilos por planta. Los dos kilos por planta es en el ciclo de producción. En un ciclo que empezó cuando se plantó esa planta en febrero-marzo. La planta se planta en según norma la fecha de plantación, pero la mitad febrero-marzo. Una planta de frigo plantada en febrero-marzo. O fresca plantada en... Se un poco más a los, los kilos. Pero pasa todo, todo el otoño y el invierno forma vegetativa y el 15 de octubre, primero de noviembre, empieza su producción. Produce en noviembre-diciembre, enero-febrero, marzo-abril, mayo y, si tenés suerte, junio. Y obviamente vamos a ver ahora curvas o sea en seis meses de cultivo haciendo las cosas bien después de sacando los tiros por semana sí, que tenés la cosecha de febrero de marzo abril Sí, mayo junio y los matamos sí, sí, si sí. vamos a ver datos a noviembre? Sí, sí, Marcos, sí, sí. Van a noviembre tal cual todos los datos quedan mes por mes ahora voy a mostrar no sé si lo muestro en esto o bueno, en los datos de mar del plata esto es dar medio general me pidieron en tu general y van a dar de mar del plata insisto en esto porque la potencialidad del creo, no llega, para nada, nada llega, no, llega. No, no Sobre todo en sí. el norte del de kilos la Pero bueno, vayan a hablar Es cierto, y que que uno vaya a Hay lotes de 2 kilos y medio Moretti creo que sacó lotes de cerca los 3 kilos Sí Eso sí sí sí, sí, sí, sí, sí El segundo año Después lo vas a ver pero bueno ya está respondemos la pregunta el segundo año la producción depende muchísimo cómo llegue la planta a su submario productivo, lo cual depende de un montón de variables, de manejo y sobre todo de enfermedades. En general, el segundo año puedes sacarle un muy buen rendimiento, hablo de kilos 700 800, kilo pero se te va a invertir la proporción de fruta de primera y de segunda. Si el primer año le sacas 60% de primera o 70 y 30 de segunda, hablando del tamaño, el segundo año va a ser al revés te va a sacar 60 de fruta de segunda y 40, 30 de primera. O sea, los rendimientos pueden ser, diferentes, depende de un montón de factores. Lo que también influye mucho es la, el tamaño de la fruta. Y de eso con bueno, las cosas. Sí. No, pero, este, el, no se va decir, la variedad de la gente. Es el, hay bastantes variedades de las O sea, el tamaño pero... de No, pero hablamos de las variedades. Estoy hablando de Aromas, San Andreas, Albio. No te este puede dar el, el, la misma cantidad. No, hay variedades más rendidoras y menos crudidoras, ponlo a ver Acá igual lo que tiene que ver con el mercado del periodo periodos Tal, ¿Tal cual, tal cual, no lo no tratamos, porque no se va a ver En diciembre, alguno saca un poquito más de dinero Tal cual, estamos hablando de 6 meses de cosecha Con altibajos, pero estamos los... uno cultivo, 6 meses de cosecha Mar del Plata Después, cuando me tengo que hablar de Mar del Plata, voy a hablar un poco de los porqué de suelo. Esta es una foto que se sacó el año pasado. De acá para acá le falló la inyección de bromuro. De acá para acá hubo bromuro. En este caso está justificado la aplicación, no digo de bromuro, de una inspección de suelo. Creo que no está justificado, solo bueno, la vista. Estas plantas que no están tan, tan podadas. Estas plantas están plantas con alguna enfermedad del en complejo de, de enfermedades de raíz y corona. No hay, no hay poda, te parecería. Vieron que la, la, la armadura de acá para acá le falló la inyección. Ahora, él es un campo, un productor grande, yendo hacia el noreste, a 4 kilómetros de este productor, a los 5 días fui, porque yo lo, lo, lo reviso bastante, y el caso que se daba era el opuesto. A él le falló, porque él aplicaba otro tipo de, de, de, de aplicación, le falló un solo lomo. Y no uno no, no podía saber cuál era el lomo que no había aplicado Brumuna o a Barcelona, no me acuerdo el caso. Es decir, en este caso, es un suelo de mucha quinta que venía no de frutillas, pero sí de quinta. Por lo tanto, acá está recontra justificado sobre el tratamiento de suelo y salta a la vista. Cuatro kilómetros más adelante, uno de las revés no sabía cuál no había aplicado la excepción del suelo. O sea, en el este caso justificado, en el otro caso no tenía sentido aplicar la excepción hay que ver el segundo año cómo hubieran dado, pero obviamente no siempre se puede generalizar. Vale la pena, especificar no vale la pena. Pero sí lo que es importante es que quede en la zona nuestra de Mar del Plata, el antecedente del suelo y la, que es importante tener en cuenta. Y la la hay ciertas enfermedades que podés detectar y hacer una vez a ver si existe o no la otra es una forma indirecta al tomar el patógeno, los edad, no en la toxi no va a manifestar forma la frecuencia es generalmente el que hace frutillas en esa escala, cuando planta fortilla lo asocia a una desinfección de suelo. Es una práctica ya que tiene, es un paquete incluido. En algunos casos va vale a la en otros no. Hay productores chicos que son los que vamos a hablar hora que cuando hablamos, cuando hablamos, hablamos de Mar Plata, sobre todo productores diversificados, generalmente no aplican desinficantes de suelo. Y en años se ve problemas como es, y en otros años pasan desapercibidos. Lo que sí se ve, nosotros bueno, con María del Huerto trabajamos. 10-13 años en lo que es el proyecto de Tierra Sana, la penetración del cloruro de metilo, en el caso de Mar... en todos los casos, el testigo siempre dio menos que los desinfectantes de suelo. O sea, sacando casos extremos de muertes de plantas como esa, ¿no? vos lo que ves son a veces una... un daño subclínico, es decir, no ves la planta terriblemente afectada, ver, pero el rendimiento no, es, el rendimiento es No quiero decir con esto que siempre sea económicamente rentable eh, hacer desinfección de suelos. Pero sí, lo que digo es lo que nos dio. Siempre el testigo sin tratar dio menos que los asistentes de suelo que hemos evaluado, que fueron contrastando con bromuro, agrocelones, metan sodio, metan, metan, metan, metan potasio. Eh, siempre el testigo dio menos. Cuanto menos justifica, bueno, muy fácil. ¿no? bueno obviamente la no, ciencia no, no. sí no la, la la idea es así como dije la idea es interactuar porque si no si no hablas de un tema tan eh, general tendes a volar y no no no va a cambiar la verdad la pregunta es eh, cuál es tu tu pensamiento sobre las plantas sobre los cuáles piensas que son los más importantes en la zona de las plantas la mayor superficie no debe de no estar en el nivel de los suelos. Porque ahora Luis, si ven, voy a hacer tú. No, dale, mm -hmm. no, no, no. Es un representante de vivero del más importante país. Es así en el manguero, en el prevenir, en la zona del sur. No hay desinfección del suelo. Los vivero están desinfectando el suelo de forma total, pero únicamente más al norte. En el caso nuestro es en la zona de Nauquén, por tierra, donde se culminan las plantas madres. El caso de Bianza en San Carlos, en el 22. Entonces, los primeros, cuando producen las plantas madres, o en este caso las plantas trigo, eh, están desinfectadas. Y lo que se produce plantas fresco en el o sea, paralelo 42 del Maite, están sin desinfectar. Para lo que se está hablando acá, que es la zona de Mar del Plata, de comercio Valera, del corazón de Buenos Aires, donde el principal producto es planta frigo, frigo conservada, que se están entregando ahora en este momento, esas plantas son provenientes de, de, de, de la gente, de lo en este caso, donde esas plantas sí fueron eh, producidas bajo desinfección de suelo. ¿Sí? Todavía se sigue usando el producto de metilo, el producto de metilo está permitido para el nivel para la de vivero, y una zona de producción, todavía hay tiempo de volume metido. De todas maneras, en el caso de nuestro, del vivero Don Antonio, el vivero Don Antonio ya tiene un porcentaje extra de los celones, porque los limites. Pero bueno, en el caso del vivero Don Antonio, todo lo que es planta madre, planta frío, es 100% desinfectado. Y todo lo que es planta fresco, que es la a Coronda y al norte. Corriente, de Mancujuy. esa planta está hecha en el maritero, donde en el maritero, como dice el medio saladrí, que es la aurita de un verde, eh, no está desinfectado. ¿No es un maritero no tipo de parque nacional? ¿Es imposible aplicar el ¿no? Bueno, no es, todo un debate, es todo un debate, son la Patagonia, zonas de parques nacionales, pero bueno, es todo un debate que no, no es que sea imposible. Eh, un debate que se está haciendo incluso hay reuniones que estamos haciendo con INAS, con Senasa, con INTA y participando de los liberos donde estamos planteando todo este tema de rever la desinfección del suelo, la calidad de plantas bueno, se está trabajando en eso, nos falta, nos falta por ahí uno pretende más que se, que se avance más en ese sentido es? Ay, no en ¿dónde está Bárbara? Y en realidad no es nada diferente a lo que dijo el ingeniero Barba. Bueno, no la idea es seguir con estas reuniones. Bueno, bueno, es eh, ¿no? Estar ingenieros a las ligas también. Entonces, perdón, la idea es continuar con la pregunta un poco. Eh, ¿Cuál es el criterio con el cual eh, no, no se está interpretando por el tema de la muy bien que que se están disfrutando en drogas, Pero ¿cuál es de a marineos, a la zona yeah. okay. no, de yeah. que hay, ya hay, ya hay así, ambiente, decir, a谁, se Lo cual es el principio por no yeah. sí? el cual me afecta los videos, en la de los los los los de de los de los y de de costos Es un tema Principal, no, hay un tema de costo, no es lo mismo producir un vivero con desinfectante o sin desinfectante. Pero esto es un tema relativo, es una discusión interna que tenemos en el vivero en sí, os pues puedo decir también, me ahorro el desinfectante, ¿cierto? me ahorro el costo de desinfección. Pero inmediatamente tengo un altísimo costo en lo que es eh, mano de obra por desnalesado, tengo un altísimo costo en en que ese lote me produce menos plantines, porque hay uno de los sistemas de control de maleza es con escardillo, entonces cuando paso el escardillo estoy moviendo la guía, moviendo los colores entonces estoy produciendo menos planta, menos rico, menos, menos planta, menos plantina y Entonces, en conclusión no hay una evaluación completa, no hay un ensayo hecho como lo que ustedes trabajaron tanto tiempo en Tierra Sana los trabajos de tierra sana, que se pues, empezaron con Sembo, que después lo siguió el de San Chá, como se hicieron en Plotier, en bueno, el libro nuestro levantó en Plotier, y ahí se hicieron todas las alternativas, también, también la máquina de vapor, para hacer la famosa máquina de vapor, y todas las alternativas del árbol mudo, se hicieron en nuestro vivero de Plotier, donde siempre se desiste. No se hicieron estos tipos de trabajos y de investigación en el en Maiteen hay un supuesto, o lo que contesta recién que es el supuesto del Parque Nacional, el supuesto de la Patagonia. Entonces estamos ante ese supuesto de que no se puede. La desinfección todavía sigue de la mano del bromuro. Cuando nombramos bromuro es una palabra. Entonces vamos, vamos con los supuestos. Parque Nacional, Patagonia, bromuro de Metillo. Con todo supuesto. Le hacen a que no, no se pueda hoy en realidad, hoy estamos en el 2017 con un montón de alternativas con un montón de productos, con un montón de otras, de otras posibilidades de desinfectar, y bueno, sería eh, que, que surja que surja de estas reuniones donde se están haciendo juntos con INTA, con se con INACE que surja de estas reuniones, en plantear ensayos concretos o planteos concretos de desinfección que es lo que hacen el que es lo que hace en el vivero en el maitén es ir a la rotación. Por el que conoce que ha visitado los viveros, estamos con un, un amplio esquema de rotación, donde volvemos al bloque recién en el tercer año, eh, donde hay incorporación de, de muchos centenos, se trabaja más con centenos, centeno, este, hay propiedades del centeno, tanto que son de maicida, que centenos que hacer una arena, que hacer una luminosa, eso, eso, hay mucho material para, para estudiar sobre ese tema, que hay algunos verdes también, hay algunos verdes que que, que, dan, que a su vez aportan un plus en lo que es control del mar, como en lo que es eh, biofumilación, eso hay mucho material para, para estudiar. Eh, y bueno, esas son las pautas. O sea, partimos de una planta madre que viene de desinfección, vamos a un lote donde hay rotación de suelo y abonos verde donde no hay desinfección. De todas maneras, repito, para que quede claro a los presentes, estamos hablando de que no se desinfecta el vivero del Maitén, el vivero del Maitén no son plantas que vienen a la provincia de Buenos Aires, no son plantas que vienen a Varela, a Jobar, a Pilar, no son plantas que van a Madrid. Todas las plantas, como está planteado la charla de hoy, son todas plantas provenientes de privo de lo que vienen de de No sé sí. si tiene alguna duda o alguna pregunta, niñas? Sí, no sé si después este, se va a abordar el tema de, de o de en el o sacar una buena, pero de la otra, era yo de planta madre y la verdad es que que no el proceso de la salud, la planta madre, Planta madre sería la planta madre que se usa en el vivero el esquema del que estamos hablando de un libero de Maite un libero de, de paralelo colectivo, donde yo voy con una planta madre que es la que voy a multiplicar. O sea, vos vas a ver si voy a ver lo que fue. ¿Y esa planta madre proviene es? es del esquema o Esa planta madre proviene de los lotes desinfectados de Glotier, los lotes desinfectados de Glotier, que provienen hoy por hoy en la Argentina de Plantas de etiquetas blancas traídas de Estados Unidos, traídas de la Universidad de California. No se está haciendo un tema en, en Argentina. Hay, hay pruebas, acá lo tenemos a Paco. <risa> <risa> hay, hay proyectos en que poder trabajar, en que poder hacer algo de temas, pero estamos dependiendo siempre de la etiqueta blanca. Bueno, la etiqueta blanca es una terminología, de limitar notificación de un plan. Estamos repitiendo hoy por hoy del material genético traído de la foto. Debe ser por el tema de... acá, por ejemplo, el tema de función de suelo daría para una jornada. Con huerto organizamos dos minutos en la jornada, pero da para un tema puntual. En Mar del Plata no hemos hecho, yo probé desde, como decía, desde el vapor, todos los, los, los desinfectantes de suelo químicos, el tema de solarización en Mar del Plata, eh, en un cultivo en invernáculo, lo probé, de hecho probé biofumigaciones, hubo bien, pero para un cultivo en invernáculo. En Mar del Plata no, lo he, no he logrado levantar a campo temperaturas importantes por el tipo de oleofanía que tenemos, el mes de mayor temperatura es enero y por ahí para bronca de los turistas viene nublado y no levantamos buenas temperaturas, Sí el invernáculo, pero la frutilla es un cultivo a campo por lo tanto no hice pruebas de cultivos de, de, de solarización y cultivos de frutilla a campo eh, sé que aparte lo que se debería hacer no sería por lomos porque el lomo a tenés tarde de calor en los bordes Podría ser tratamiento completo y ya se... No, sí. ahí, ahí lo que hizo el productor es el lomo, lo estudió con el cristal, sí. con el arquito con el doble cristal, está que bueno. empezó la solicitación en diciembre, enero, febrero, en marzo, prácticamente tuvo cuatro meses, todo claro. el verano, claro. sobre todo el año todo el año anterior, la temperatura la tuvo y todavía, en el cultivo plantado el año pasado, a campo está cosechando... No es un buen promedio, digamos, lo que es el aroma del año pasado Buena experiencia Y ahora está repitiendo la experiencia y bueno Hay una diferencia en Mercedes con respecto a lo mismo a la plata Y mm. en Mercedes, como que tampoco funciona bien la suavización de la plata En Mercedes, porque es una zona más eh, húmeda, o climáticamente diferente Da la sensación que es tanto el hibernante como a campo la suavización o sea, en verdad, por un este es el segundo año que estamos sí, sí, sí. probando y es un dato como para tener o en sea, cuenta. Si dio sea, sí. si la experiencia, pasa en plata, tampoco se usa el bajo, así que incorporar de un polietero en cristal, otro costo más, ya en Plata no tendría sentido, pero es una buena experiencia para otras zonas productivas, capaz acá se podría probar, empinar. Acá, acá, la verdad, porque no ha pasado, como decía Marilena, mi mamá hizo varios ensayos de organización de frutilla. ¿A campo? Sí. Claro. Y, pero bueno hay que ver el ciclo de cultivo y, y también es una cuestión de planificación porque sí. por ahí se puede solucionar en un momento donde hay ¿Mm? endofanía y tratar de en el lote pero bueno era también una cuestión de ingeniería de planificar el lote no digo que no, yo me cuando yo evalué con termómetros a profundidades la temperatura que levantaba un polinomicital con el suelo rotulado y humedecido a al campo, no lo conectan las resaltas, pero. Claro, no Hay que repetir el favor, dando un no, dispositivo no acá en la zona. Sí, sí, sí. pero bueno, sí. nosotros en San Pedro eh, tenemos muy buenos resultados con la solarización. Sí, sí. A lo mejor es por una cuestión de ubicación geográfica sí. no, el ganadero a campo. El granadero, pero sí. los primeros ensayos se hicieron a campo que lo hizo mamá. Bien. Eh, lechuga, frutilla, cultivos. Ah, bueno Seguimos queriendo acostumbrar, sí. como le digo, el peso. Tenemos el en pesca a la 11 menos 20. Así que no, bueno, vamos a Gracias. No, y le robamos y el dinero bueno. otra Así que. Así que vamos, vamos negociamos. Bueno, negociamos, sí. sí. los nuevos lomos, ustedes ya saben, buscamos todo eso. Una estructura muy de perfil, maderada, buen drenaje, sistema radicular y buena instrucción de ríos fertilizantes. Eh, la forma de lomos es importante, es como arrancar bien una cosa en el, el usamos lomos muy anchos abajo, hasta 90 centímetros, casi un metro abajo con una tabla que esto es importante porque me va a permitir espaciar las plantas es casi 65 centímetros y una altura de... de 30 centímetros, 40 centímetros. Es un lomo, a diferencia de otras zonas voluminoso lo que se usa en Mar del Plata. El suelo la porción permite. El lomo, los lomos inclinados hacen que el agua vaya para un, una línea de filas plantas y estas van a padecer la, la falta de agua y los lomos que se hunden por, por mala preparación del suelo porque el suelo no estaba suficientemente húmedo a la hora de levantar los lomos tienden a que el agua converge en el centro y aparecen más enfermedades del complejo de eh, bueno, hay un montón de, de <coughs> máquinas que se producen, se fabrican en la zona de de coronas muy importantes, que en un solo paso colocan plástico, mulch, línea, inyectan las pescadas, porque se las conocen bien. pero, conclusión, empezar con un buen lomo es arrancar bien un cultivo, no es garantía de que va a terminar bien, pero no es arrancar En un solo paso estas máquinas le hacen todo el proceso, de, como se hablamos, levantar el lomo, colocar el plástico, la cinta de goteo, le arriman la tierrita abajo y aplican la desinfección del suelo regularla lleva tiempo, pero no es calibrarla lleva tiempo, uno termina soñando con esta máquina. pero una vez que la calibraste te hace 3 hectáreas en un día, pero bueno, no es poca cosa. Y sobre todo, la hechura del lomo es excelente. No se desmorona, compacto, es muy importante, es un buena rama. Bueno, vamos a cerrar el plástico, ustedes conocen las ventajas del muy plástico, los colores que tienen que usar, todo vamos rápido. El hoy en día es costoso hacer un cultivo de costilla. Estamos hablando de que la groserona sale por hectárea unos 115 mil pesos, en un plástico 35 mil, de plantines tenemos 200 mil, según el cuánto lo consigamos. Si No es barato hacer un lote de frutilla de una hectárea y si ver, si, con más razón no, no la desatendamos. Los plantines, bueno acá lo que hablamos, son multiplicaciones de plantas madres, esto es un sistema de agua que que se probó en todo para tratar de lograr una mayor primicia en las zonas de en el Centro Norte perdón, Dan. Nosotros este año nos vamos a presentar en parte de el objetivo y el propósito ¿A qué plantillo que tiene el secretario en el Tía No, no hay otro problema Ah, sí Hicimos en Carragueira La primera se nos complica por el espacio. Uh -huh. La carta de se está haciendo después que tuviera un problema... algo con para sí. pensarlo? ¿no? Nosotros en Marcata nunca lo recibimos porque creo que entre otras cosas apuntaba a precocidad sí. eh, No sé si sigue usando en la zona centro norte. Se siguen haciendo experiencias todavía. Sí. Hay disponible pero no está desarrollado. No, no es, es masivo, tengo entendido, el desarrollo de plantines en mantecas. Está hay... pensado para precocidad. En este momento se está haciendo una experiencia... En el Maitén para llevar a Tucumán uh -huh. y se hace una experiencia comercial en Tafí de Dualle, Tucumán, para bajar a Lunes. En la zona alta de Tucumán. Conclusión: no es masivo plantio, <tose> el plantín, en Marruecos no lo porque no nos interesa la precocidad productiva, al contrario. En la jornada que se hace en Colombia todos los años de los semillas sí. siempre hay un, un, lote demostrativo un lote demostrativo con ese tipo de planta. ¿no? Vamos rápido: los plantines conservarse el frío hasta plantarlos, no dejarlos expuestos al sol, no hacer estas prácticas reduce el potencial productivo. Lo que siempre digo como frase, que lo he dicho también en Varela, que el lomo esté esperando que el plantín llegue y no que el plantín esté abajo en un galpón esperando que uno termine el lomo, que la desistiría del suelo, que la cinta que no me llegó, ¿eh? tal cual. pero eso implica, son dos superficies grandes, una gran coordinación. Cuando llegue el plantín, el lomo tiene que estar esperando ya, con los agujeros de plantación, esperando el plantín. Los plantadores tienen que estar, ya sabemos quién va a plantar, quién no, quién va a ser la persona que se va a encargar de ver la altura de plantación. O sea, como digo siempre, que el lomo espera la planta y no que la planta esté por ahí archivada, la sombra un balcón, en el mejor de los casos, esperando a que uno se diga a terminar el lomo para. la ¿Cómo plantar? Ustedes menos bien lo saben. Eh, yo, la inmersión de plantines en algún fungicida no es una práctica que te va a eliminar todas lo, las enfermedades que el plantín, pero es importante. Hay varios fungicidas para usar. Eh, yo siempre he tenido buenos resultados con una inmersión en algún enraizante, puede ser en otro o algún otro. He tenido buenos resultados sumergiendo los plantines en asospiricón. En ese, en ese caldo que, en el cual sumar los plantines, o asuspirilum, conclusión, no se puede generar, pero yo con los suspirilum, milicium y algún fumicida, sumergiendo los plantines 10 minutos, he tenido un buen resultado. ¿Tenés interacción entre el y el de eh, no entre no, una opción si de No, tendría de... si fuera si fuera tripoder o no por ahí sí, pero sí. no con el Ah, oh. No, si fuera por él, estás está jugando con hongos, con tripulantes, tiene que haber compatibilidades. Pero yo con asospirilum, eh, Mil y Inicium nunca tuve problemas, fue lo que mejor me no Pretender por el plantín, al menos en Mar del Plata, no sé en Corona, pretender ese plantín que plantamos, lo que le vamos a dar, sea Suspirilum, Inicium, todo, dárselo por goteo, eh, yo he visto que no tiene sentido. El drench es inviable por la cantidad de plantas. El primer trench lo haces bien el primer lomo, después lo tirás el líquido y lo tirás de... ¿Qué? Con la ¿Eh? barra. Tal cual, es son muchas plantas que te para hacer un drench correcto, Tiki tig, la primera vez es bien, después el primer se después. Lo que yo siempre tuvo bien es la inversión del plantín, es la garantía. Ahora, la inversión tiene que ser 10 minutos, no media hora. Voy a comer después del plantín ahí, que estaba grabando así de pobre, no. 10 minutos, ni 9, ni 11. Que alguien se encargue... No puede ser 10 minutos, pues gente, yo siempre ponía cuando hacía plantaciones de ponerle 10 hectáreas, 15, alguien que se, el mono relojero su marco de 10 minutos y 9 ñones, y medio ofensivo. Y alguien que se encargue de realizar la altura de plantación que no vamos a hacer. Bueno, la profesión de lo ustedes saben bien. La forma de plantar el montón, lo importante es la correcta, en la mitad de corona, esto es muy profundo y esto es muy superficial. Como bien saben ustedes, cortar las raíces 10 centímetros desde la corona no le quita rendimiento posterior al, a la planta y hasta es que puede facilitar la forma de plantar. Si podemos elegir bien nublados, con lluvia, son ideales, pero no siempre se dan. Es fundamental no doblar las raíces, no torcerlas. Uno ve que el productor la dobla, la aturso un poco, no derecha, no torcerla, la regla no tiene que estar doblada. Cuando uno va al revisando una planta ya de dos meses te das cuenta cuando vas va a plantar, la arrancás, tienes la redoblada o torcida. Es decir, conclusión, vamos a ver ahora un poco, la, como decía acá, cortarlas, si viene muy, la cabellera muy larga o el plantín muy largo, cortar hasta 10 centímetros no afecta el rendimiento posterior. ¿Cómo es la plantación? Bueno, si, si ustedes bien lo conocen, se apoya la, la raíz, se coloca la caja, agarrando la menos cantidad de fruta posible, se manda para abajo, se aprieta, se sale. Este plantín, ahí quedó. Se ese caso, Plantas, si, o plantas, llegaste a la, a la altura correcta mm. y te arruinaste, el... das un poco más para abajo y sacas la caja. Ahí. Eh, pues eso a es otro lote de creo. Pero creo. Bueno. Lo que quiero decir, la plantación, pagamos el plantín caro, estamos gastando 200 mil pesos y dejamos el, labor, el, el, el, el trabajo de plantación, la gente que no sabe y no controlamos si quiere trabajo de plantación yo digo al doctor, está bien tenés que ir al mercado a cobrar, tenés que repartir ese día estáte ahí o ponés a alguien que esté ahí atento el trabajo de plantación se hace no por tanto, se hace por, por día nadie va a pagar un tipo por tanto que esté haciendo como loco y ganando más plata se paga por día y, pero así todo, por más que explique hay gente que lo va a hacer mal se paga por día pero tiene que ver atrás un tipo que controla la altura de plantación de última le pagás un jornal confianza la, a la confianza, vos controlas tu plantación planta que ves plantada mal, la saca y la deja al lado el plantador vuelve y la vuelve a plantar bien nadie se ofende, encima ¿sí? como cobran por bien y se va a poner vuelven y la plantan bien la plantación, hablábamos bien recién no va a definir el cultivo, no va a definir el rendimiento, pero lo puede llegar a afectar bastante eh, bueno, después de, de la plantación, obviamente los ríos, es por aspersión mejor, porque el reboteo para que llegue a la plantita con un sistema radicular pobre, debería ser por reboteo de ríos muy frecuentes y muy cortos, estamos buscando capilaridad, pero lo ideal un sistema de aspersión para en la primera etapa regar por aspersión. Eh, y mal plata, el problema gravísimo es las hormigas, pestañas y te comieron un lomo de las hormigas. Eh, cuando plantar, manejamos tres fechas, una que es verano, con plantín frío, de 15 a 15 de marzo y de marzo adelante otoño puede ser otra fecha y primavera puede ser otra fecha estas son las tres fechas que manejamos de plantación en la zona mía cada fecha me va a dar una, una realidad, pero un poco quiero que les quede claro esto yo saqué esta foto, esta foto la saqué yo en, en junio, era en julio, en julio saqué estas, estas tres fotos. Este lomo lo, lo habíamos plantado en verano, este lomo lo habíamos plantado en otoño, en abril, y este lo habíamos plantado un mes antes. Julio, ¿sí? Las fotos son del mismo día.